A finales de año, París acogerá la Convención Marco de las Naciones Unidas, problema ambiental provocado por gobiernos irracionales que, mediante el secuestro de las instituciones, han amparado un modelo productivo insostenible, provocando el agotamiento de los recursos naturales, la geodependencia energética y el mayor reto al que debe enfrentarse la humanidad, el cambio climático. Es necesario, por tanto, mejorar la legislación y gestionar adecuadamente este tema. Como usted bien ha dicho, señor consejero, la consejería ya está trabajando en esta ley de cambio climático y nosotros lo que le pedimos es que sean valientes, que no les tiemble la mano a la hora de hacer la ley porque los poderes económicos financieros los presionen, que tengan en cuenta el futuro de nuestra tierra y que tengan en cuenta lo que se espera de esta ley, es que sea útil, eficaz y eficiente para luchar contra el cambio climático. No tengan miedo, señoría, no tengan miedo. Para ir concluyendo, me gustaría recordar que mientras nosotros estamos en esta Comisión, Estados Unidos y Europa negocian el Tratado Transatlántico de Libre Comercio, y como algunos de sus funcionarios indican, estamos eliminando las barreras que nos protegen, estamos eliminando leyes y normativas que protegen los derechos humanos y al medio ambiente, y que en la actualidad prohíben la entrada de productos perjudiciales para la salud de las personas y su entorno. En el trasfondo de esta regresión social y democrática está el permanente conflicto entre el poder económico y el poder político, entre el mercado y el Estado, que atraviesa la historia del capitalismo y que con la globalización se inclina peligrosamente hacia el lado del capital. Regresión a la que se han adherido tanto el Partido Socialista como el Partido Popular en el Parlamento Europeo y que hoy, desde este Parlamento Andaluz, les pedimos que reconsideren su postura. Para terminar… Señorías, tenemos muchísimo trabajo por hacer. Señor consejero, usted ha sido heredero de unas nefastas políticas en gestión ambiental y en gestión de ordenación del territorio, pero desde el Grupo de Podemos le tendemos la mano para solucionar estos problemas y para trabajar en conjunto y en sintonía. Debemos asumir la responsabilidad de abandonar toda política que no asuma que solo hay un planeta y sus recursos son finitos para posicionarnos a favor del bien común, con política de clara reducción y mitigación del cambio climático. Gracias, señoría.